Espero que la información que comparta con ustedes eh, sea de utilidad. Y quiero, como introducción, nada más comentarles de, de que esto lo tenemos que hacer personal. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a los 55 años de edad, que la mayoría lo vamos a hacer, eh, empieza el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, cualquiera de nosotros. Un 33% de probabilidades de que a partir de ese momento nosotros vamos a ir desarrollando las diferentes formas de, de insuficiencia cardíaca. Y también es importante que conozcamos sobre el tema y tengamos claridad de qué opciones tenemos de tratamiento, puesto que hoy por hoy, alguno de nuestros padres, abuelos, tíos, puede estar ya sufriendo esta enfermedad, entonces es importantísimo que lo hagamos algo personal. No porque sea cardiólogo, obviamente me fascina, pero es un tema que a todos nos atañe. Muy bien. Entonces, vamos a, a revisar muy brevemente avances. Cuando uno piensa en avances, piensa en medicamentos y dispositivos. Pero no solo han habido avances en ese sentido, tam también han habido avances en el entendimiento de la enfermedad y en el concepto. Esto que ustedes ven acá es la definición universal, eh, y, y la palabra universal implica que se pusieron de acuerdo varias sociedades, la Asociación Americana de Cardiología, la Europea, la Japonesa, etcétera para tratar de tener un, eh, una definición común que nos los ayude en la investigación, en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Lo que ha cambiado eh, en estos pacientes, eh, o en esta definición, comparativamente con lo que teníamos antes, es eh, la parte… Perdón. La primera parte ya la teníamos desde hace muchos años, hace alrededor de unos 10 años ya… Eh, lo veíamos como un síndrome clínico que tiene síntomas y signos lo nuevo en la definición universal es la palabra clave corroborados corroborado por unas hormonas que podemos medir en la actualidad en cualquier laboratorio que se llaman péptidos natriuréticos y obviamente nunca va a morir el estetoscopio y es en nuestras manos para examinar al paciente donde busquemos congestión sistémica en él, esto es lo nuevo que se pusieron de acuerdo en diferentes eh, asociaciones alrededor del mundo. Una vez que definimos el síndrome como tal, ustedes pueden ver en este slide cargado, que no vamos a entrar en detalle, que cuando trabajamos en insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a utilizar diferentes definiciones para clasificar a los pacientes. Eh, su clase funcional, ustedes lo conocen probablemente desde que entraron al hospital, el NIHA, New York Heart Association. Es basado únicamente en síntomas, la fracción de inyección. Hay múltiples maneras de medirlo, pero es una manera de clasificar, elegir el tratamiento y seguir al paciente. La progresión de la enfermedad y otra serie de clasificaciones que nos ayudan a estudiar, a diagnosticar y a tratar a estos pacientes. Me voy a enfocar fundamentalmente en lo que usamos día a día, que es la fracción de inyección. Cuando ustedes buscan... En las guías de tratamiento, ustedes van a encontrar tres tipos de insuficiencia cardíaca basado en la fracción de eyección. y eso es relativamente reciente. Fracción de eyección reducida, en la actualidad le llamamos al paciente que tiene menos de 40% de fracción de inyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido. El segundo grupo que teníamos antes que se llamaba preservado, era una área gris que no tenía muy claro dónde empezaba uno, dónde empezaba otro, hoy vemos la fracción de dirección como una variable continua, porque lo es, donde vamos a tener un grupo de pacientes que llamamos de rango medio, con fracción de dirección menor de 50 y los pacientes con fracción de dirección preservada o normal, que es un grupo que poco a poco hemos ido entendiendo, porque es un grupo completamente diferente de pacientes y tenemos mucha dificultad para encontrar tratamientos adecuados para ellos, aunque ya los hay, los vamos a revisar muy brevemente hoy, pero eh, se traslapa con los pacientes normales. Es la misma fracción de eyección de todos los que estamos aquí sentados, con la diferencia de que hay otras características que los clasifican como insuficiencia cardíaca. La otra parte muy importante es, son las etapas esto lo propusieron los americanos hace algunos años, bastante tiempo. Los europeos no lo, no lo incorporaron en sus guías hasta hace poco, pero es súper práctico. Porque como ustedes pueden observar, hay, diferentes, hay cuatro estadios, que hay que verlos como cajitas. Y el paciente va saltando de un estadio al otro y lo que es importante es que no hay regreso. Una vez que paso de un estadio a otro, ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante entender los estadios y que todos tenemos que, independientemente de la especialidad que tengamos, tenemos un rol ahí. En el estadio A están los factores de riesgo, clásicos que ustedes conocen, hipertensión, diabetes, pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, van a tener daño eh, al, al corazón. Eh, ahí todavía no tiene síntomas ni hay daño eh, anatómico en el paciente. El estadio B va a ser el paciente que ya... Cuando le hacemos un eco, una resonancia, una angiotomografía, encontramos que ya tiene daño a las paredes ventriculares, puede ser que tengan hipertrofia estos pacientes, y, eh, pero nunca han tenido síntomas. Entonces, son pacientes que están caminando entre nosotros eh, y están evolucionando la enfermedad y, por lo tanto, eh, es una gran oportunidad. El estadio C es el paciente más sencillo, porque es el que presenta síntomas. Con una vez que haya tenido síntomas, ya pasó al estadio C, y aunque tenga las mismas características de, de daño del ventrículo y por lo tanto eh, es una gran oportunidad porque es lo, son el grupo de pacientes que más hemos estudiado y es donde nos vamos a enfocar primariamente en los tratamientos y el estadio C, D perdón, es el mismo paciente que tiene estadio C que tiene síntomas que ya no lo podemos mejorar con medicamentos y van a requerir cosas que hoy en Guatemala no tenemos entonces por eso tenemos que ser eficientes en el A, B y C porque hoy no podemos hacer trasplantes cardíacos en Guatemala todavía, no tenemos dispositivos de asistencia ventricular, son extremadamente caros, y eh, no tenemos programas robustos de, de manejo de estos pacientes para por lo menos darles una calidad de vida final. Es lo que sería equivalente a un paciente con insuficiencia renal que necesita hemodiálisis. Ese es el equivalente del estadio D en insuficiencia cardíaca. Entonces, como enfermedad, tenemos que recordar que una vez que empieza la enfermedad, estas curvas de acá, esas caídas que ustedes ven en la gráfica, representan periodos de, de empeoramiento de la sintomatología o de hospitalizaciones. Cada vez que hay una, el pronóstico empeora. Y entonces es una caída, como una gradas que vamos bajando hasta el momento de la muerte. Por lo tanto, un mensaje que quiero dejar en la audiencia es que es una enfermedad crónica progresiva. ¿Okay? Y nuestra tarea es intervenir lo más tempranamente posible para alargarle la vida al paciente, reducirle los ingresos hospitalarios y mejorarle su calidad de vida. Para los que no saben, pero la insuficiencia cardíaca eh, es más letal que la mayoría de cánceres que ustedes conocen. Sin embargo, a uno le dan diagnóstico de cáncer y uno siente que el mundo se le viene encima. Pero tener insuficiencia cardíaca es peor que tener muchos de los cánceres que ustedes conocen. Y de hecho, una preocupación actual, y es una subespecialidad que al que le guste la cardiología eh, van a ser de los pocos que hay cuando salgan, es eh, la cardiooncología, es una subespecialidad porque en, en nuestro principal grupo son las mujeres que sobreviven al cáncer de, de mama, pero mueren 10 años después por el daño al ventrículo izquierdo. Entonces, los salvamos de una situación, pero las metemos en otra, y estamos apenas aprendiendo cómo prevenir ese daño? ¿Cómo ayudar a que las pacientes no se nos deterioren después? Algo importante en cuanto al concepto de la insuficiencia cardíaca eh, es eh, el entendimiento cuando descubrimos, no, entendimos más bien dicho, que la enfermedad no es sólo una bomba y una tubería, así lo veían antiguamente. Y entonces, obviamente, los tratamientos se enfocaban en eso. Cuando descubrimos que el sistema eh, nervioso simpático está involucrado, el sistema de renina angiotensina, los péptidos natriuréticos, eso nos cambió totalmente el panorama de la enfermedad. Y por lo tanto, nuestra mente eh, en cardiología lo dividimos en dos eras. La era de teoría hemodinámica, donde le, da, le decíamos al paciente, ok, tiene insuficiencia cardíaca, se queda acostado, le damos digoxina y diuréticos. Obviamente la mayoría se morían. Cuando descubrimos que habían hormonas y el sistema nervioso simpático, empezamos a explorar, como ustedes pueden observar acá, todo lo que fueron las intervenciones de diferentes grupos de fármacos, desde los IECA y ARA2, pasando por los betabloqueadores, los inhibidores de aldosterona, y en el 2015 ocurrió un descubrimiento, o más bien, corroboración de algo que se venía experimentando atrás, de que podíamos mejorar tremendamente esos pacientes, Entendiendo que los péptidos natriuréticos son hormonas que nos ayudan a repararnos. Todos los que estamos aquí sentados tenemos péptidos natriuréticos. Cuando tenemos alguna enfermedad que daña el corazón, cuando se nos agotan los péptidos natriuréticos, empieza el corazón a, a desbocarse y a descompensarse y el paciente a tener síntomas. Entonces, dos eras. Y nos vamos a enfocar, eh, como primera intervención, el, el al sartán, que es esa nueva era que, que se abrió después de la era neuroendocrina, donde descubrimos que inhibiendo una hormona o una enzima que se llama neprilicina, perdón, uh, eh, logramos evitar que, o, o mejorar fisiológicamente ese sistema hormonal que quiere repararnos. Entonces es nuestro aliado y los elevamos de manera increíble con este medicamento. Y dentro de la misma tableta, siempre bloqueamos el sistema de renina angiotensina aldosterona. Cuando hicimos eso, ese descubrimiento, que curiosamente no podemos usar esos inhibidores de neprilicina con IECAS, porque aunque funcionan muy bien, eh, producen angioedema tremendamente porque se acumula angiotensina 2. Eso no sucede con los ARA2. Por eso el único compañero de un inhibidor de neprilicina, eh, que en este caso es el debe ser un ARA2. No se puede usar con IECAS. ¿Qué encontramos? El estudio que cambió la historia, se llama Paradigm Heart Failure. Guatemala participó en este estudio, tuvimos el, el honor de participar en este estudio cuando se hizo hace algunos años. Y lo que encontramos en pacientes con fracción de dirección menor de 40, es que reducimos la muerte cardiovascular, la muerte total, las hospitalizaciones, la muerte súbita, de tal suerte que para nosotros fue un momento en la historia donde cambiamos el manejo de la enfermedad. De tal suerte que hoy un paciente con fracción de dirección menos de 40, estadiose, no darle sacubitril o balsartán sería un pecado. Sería como regresar a la época de leábamos digoxina y furosemida, porque realmente mejora lo que hacen es solo bloquear el sistema de rené Ahí hay otra línea que ustedes ven que nos divide, porque de la teoría neurohormonal ahora pasamos a otra área de mucho interés para nosotros y es que estamos en la era metabólica del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como van a ver en un momento, y los que abrieron esa era son los inhibidores de SGLT2, un grupo de medicamentos que ustedes probablemente los conocen, los usan, los que van más adelante en la carrera, que se empezaron usando para diabetes y por error descubrieron que mejoraban eh, o impedían que el paciente desarrollara insuficiencia cardíaca. Hoy no sabemos cómo funcionan la insuficiencia cardíaca pero funcionan, y funcionan espectacularmente bien, no solo para diabéticos. Si usáramos el armamentario actual, que incluye utilizar valsartán, un betabloqueador, un inhibidor de aldosterona, esa combinación, que es neuroendocrina, logramos reducir un 80% la mortalidad de estos pacientes. Esto es espectacular si lo comparamos con el efecto de otras terapias en otras enfermedades. Pero, como ustedes pueden observar acá, siempre hay una oportunidad de mejorar el pronóstico de esos pacientes. Ese 20%, ¿cómo lo vamos a mejorar? Y por eso se sigue investigando. Para que ustedes vean, no vamos a ver en detalle cada uno de estos eh, cuadritos, pero sí los medicamentos que hicieron historia eh, en un, una vista de pájaro rapidísima. Pero miren, lo que yo quiero que vean en esta gráfica es que desde el 2000... Perdón, ¿a dónde tengo que apuntar para que esto no se... para que esté estable? Ahí está. Listo. Es que no soy zurdo. Desde el 2016 para el 2022, miren la cantidad de estudios. Aquí solo puse los estudios que cambiaron la forma de tratar la enfermedad. Y eso es lo que vamos a revisar aquí rápidamente. El disacubitril o sartán, que ya se los mencioné en la sección anterior, descubrimos que lo podemos usar incluso en paciente hospitalizado. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando un paciente se descompensa y sale del hospital, el 33% de ellos regresan en 30 días. Es bien común que lo volvamos a ver en la emergencia, y sobre todo en los hospitales públicos, eh, donde no se les puede titular rápidamente, van a regresar. Pero lo importante acá es que darlo dentro de la hospitalización reduce espectacularmente en un, 49%, eh, perdón, un 39% la rehospitalización en esos primeros 30 días y en los primeros tres meses. Entonces, a veces no es de descubrir nuevos tratamientos, es de usar los tratamientos que tenemos de una mejor manera, de una manera óptima. Algo importante con este mismo medicamento, Sacubitril valsartán que no deja de sorprendernos, es que también por primera vez en la historia logramos encontrar un tratamiento que funcione en pacientes con preservada. Porque ese era un tema pendiente para nosotros. Y eso es reciente, eso fue en el 2019. Antes de eso... Teníamos nuestro 50% de pacientes con preservada y uno solo los trataba sintomáticamente porque no había nada que supiéramos que modificara la enfermedad. Lo importante que descubrimos acá nos permitió entender dos cosas, que la fracción de dirección es una variable continua y que funciona reduciendo hospitalizaciones en estos pacientes. No llegó a significancia estadística la reducción de muerte, pero hubo una tendencia y, y por unas Centésimas hubiera sido estadísticamente significativo. Está aprobado también ya en Estados Unidos para esa indicación. Lo importante acá, y ahorita voy a tener la atención de todas las mujeres de la sala, es que esta variedad de insuficiencia cardíaca es más común en las mujeres y es tremendamente letal. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es completamente diferente, es un corazón muy fibrótico. Entonces, la, la, el paciente clásico es mujer con antecedente de hipertensión con sobrepeso y otras comorbilidades como puede ser diabetes, etc. Entonces, tenemos un tratamiento que nos mejora el pronóstico. Siguiendo, eh, en, estos, eh, en este grupo de medicamentos, como les mencioné, los ICGLT2 eh, se descubrieron en diabetes y se descubrió que tenía beneficio cardíaco. Ah, hasta la fecha no tenemos con exactitud cómo funciona, pero lo bueno es que funciona. Y son ridículamente sencillos de utilizar porque no se titulan, no tienen un efecto importante sobre la presión arterial. Eh, una vez que se empieza, esa dosis se deja. Entonces vino a formar de nuestro ornamentario la evidencia, la traemos del DAPA heart failure, DAPA con reducciones de mortalidad y de hospitalización. Su hermano, digamos, el, el, la empaglifosina, volvió a mostrar en el otro estudio, en el Emperor Reduce, eh, que reducía la muerte y la hospitalización, entonces ya empezamos a ver un efecto de clase, pero lo, lo curioso es que no sabemos cómo lo hace en el corazón, sabemos cómo funciona en el riñón para diabetes, pero en el corazón hay muchas hipótesis todavía y hay otro hermano de ellos que es la sotaglifosina en el estudio soloist um, uh, WHF en pacientes agudamente descompensados entonces aprendimos que también lo podemos usar en el hospital para reducir la rehospitalización que es lo que mostró este estudio. Entonces, nueva clase terapéutica del 2016 para acá, los inhibidores de SGLT2. No todos han tenido estudios, pero tenemos tres que han mostrado reducción de mortalidad. Otro bastante nuevo es el Vericiguat. Este es un medicamento muy interesante que lo que hace es aumentar el GMP cíclico en la célula miocárdica. Y eh, también es fisiológico, si lo queremos ver así como el sacubitrilo balsartán, porque aumenta una sustancia que es el guaninato eh, eh, cíclico soluble para que mejore eh, todo el sistema cardiovascular y lo importante es que no funciona solo en el corazón, funciona en las arterias, funciona en los riñones entonces esto es algo nuevo en Guatemala ya lo teníamos disponible eh, a principios de este año y bueno, ya, ya está creciendo nuestra experiencia y realmente es un complemento muy bueno para los otros medicamentos que teníamos el estudio que mostró esto es el Victoria, una cosa interesante es ver cómo los criterios de fracción de eyección han ido cambiando los primeros estudios eran de 35, después pues 40, ahora ya vamos por 45 porque vamos entendiendo que la fracción de eyección es continua, así que tenemos un medicamento adicional para complementar lo que ya teníamos. Igual encontramos que hay pacientes que se benefician mucho y hay otros que poco. Si tiene el NT pro -NP, que es esa hormona que también nos marca la enfermedad, si está muy alta, no funcionan esos pacientes. Pero también quiere decir que el paciente está probablemente transicionando ya al estadio D y ahí no le va a funcionar mucho de nuestros medicamentos que tengamos. Otro descubrimiento muy interesante es que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen anemia eh, y esto conforme se fue estudiando, eh, la anemia está relacionada al hierro y tiene que ver con inflamación, la enfermedad es una enfermedad inflamatoria como tal y eh, uno de los pasos críticos que es la aptoglobina, está alterada en estos pacientes y la absorción y el metabolismo se ve alterado, entonces desarrollan anemia ferropénica o solo disminución de, de los depósitos de hierro. Lo importante es que cuando tienen este marcador hierro bajo, aunque no tengan anemia, la mortalidad aumenta. Y entonces hoy a todos los pacientes les buscamos cómo está el hierro, la transferina, la saturación, porque hay un protocolo para manejo de estos pacientes. El estudio que confirmó, eh, y eso, miren, importante, no se les olvide esto. Si le empiezan a dar hierro oral a un paciente con insuficiencia cardíaca, ahí se queda, no, no va a mejorar, porque no se absorbe ese hierro. Es darlo de manera intravenosa. Así se mostró en el estudio Affirm Heart Failure. Y es porque no depende de la aptoglobina para su metabolismo. Y eh, de, re, mostró una reducción de hospitalizaciones, de sintomatología, no redujo la muerte cardiovascular pero desde la perspectiva del paciente y del sistema de salud, el paciente lo que le interesa es estar bien. Por supuesto que no se quiere morir, pero por lo menos que no se esté hospitalizando, esto es un gran eh, aporte a la salud de ellos. Otro medicamento nuevo, ese no lo tenemos todavía en Guatemala, es el Mavacamten. Eh, es un medicamento que utilizamos en un grupo muy selecto de pacientes, eh, que son los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica. Este grupo de pacientes eh, genéticamente, que es de nacimiento que los tienen, y no es tan infrecuente encontrarlos, créanme. Eh, ahora que uno está más pendiente porque hay tratamiento, uno se va pescando pacientes que van en familias a veces, es importante entonces el rastreo, y lo que ellos tienen de problema es que tienen un músculo demasiado bueno, un músculo hipertrófico, porque se llama cardiopatía hipertrófica, y entonces es un músculo que se contrae excelentemente bien, pero no se sabe relajar. Es casi como un estudiante de medicina. ¿verdad? que no se relajan hasta se termina la carrera pero en principio eh, este medicamento cambia la dinámica de acoplamiento disminuye la hipercontractibilidad no reduce la mortalidad no lo sabemos todavía es muy prematuro pero mejora tremendamente la clase funcional el paciente ya no se sofoca y puede regresar a hacer muchas de sus actividades porque el tratamiento definitivo de estos pacientes si es muy severo es trasplante cardíaco entonces por eso es que necesitábamos algo para ayudarlos afortunadamente eh, funciona para muchos de ellos y el estudio se llamó Explorer HCM donde ustedes ven que se evaluaron una multitud de parámetros eh, desde el punto de vista eh, hemodinámico y el principal es la presión que se genera en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en estos pacientes como están eh, hipertrofiados cuando se contrae eh, puede obstruírsela al tracto de salida y una característica de ellos es que cuando hacen ejercicio se desmayan porque no, no sale sangre del ventrículo izquierdo, por la obstrucción. Cuando relajamos con el medicamento, mejora. Eh, otro medicamento nuevo es el, el mecantime mecarbil. ese todavía no lo tenemos en Guatemala. Eh, eh, es un medicamento que mejora también la contractibilidad cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eh, ustedes pueden observar acá... Eh, lo que es la, la, el acoplamiento entre actina y miocina. Lo que hace este medicamento, perdón, es, aquí ya está con el efecto del medicamento, es que más filamentos de miocina se unan a la actina. Y esto lo hace bien interesante y es que no aumenta el consumo de calcio y no aumenta el consumo de oxígeno en el mecanismo de acción que tiene. Entonces, obviamente, es muy útil y complementario a los demás medicamentos. Mejora mucho la sintomatología del paciente que ya tiene todo el tratamiento y no mejora a pesar de eso en pacientes con fracción de eyección reducida. Este es el estudio, eh, que es el estudio Galactic, eh, donde se demostró esto. También encontramos que los pacientes que tienen fracción de eyección menor de 28 para abajo son los que más se benefician. Arriba de 28, el beneficio es, es prácticamente nulo. Y por eso la fracción de dirección, como les mencionaba, es nuestra guía en la selección de tratamiento y así vamos encontrando qué funciona con qué tipo de paciente. Para terminar, acá les muestro cómo en la mente de nosotros está hoy el tratamiento medicamentoso del paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de dirección reducida. Los cuatro medicamentos que están en verde se llaman, no me lo inventé yo, le dicen los expertos, los cuatro fantásticos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque los cuatro reducen mortalidad y hospitalizaciones, que es lo que primario que buscamos en estos pacientes. Todos los demás son complementos que podemos usar en de determinado momento. Entonces, no se les va a olvidar los cuatro fantásticos. Y este es el último slide, el tratamiento farmacológico para los que tienen fracción de eyección preservada. Tenemos... Tres medicamentos que parecieran que funcionan. Sacubitril valsartán que les mostré con el Paragon. paraglifosina, un estudio que se publicó la semana pasada, eh, que eh, muestra que en preservada funciona también un ICGLT2. Y la espironolactona en análisis de los estudios que ya teníamos. En análisis hay subgrupos de pacientes que se mejoran. El estudio original TopCat no dio los resultados que se esperaban por lo que se llamó la paradoja rusa. O sea que los rusos nos han causado problemas en diferentes puntos, porque el grupo de pacientes en Rusia eh, tenía resultados completamente diferentes y tuvieron que sacarlos del análisis estadístico y no pudieron valorar la variable primaria. Y e, nada más recordar que solo reducen hospitalizaciones. Todavía no hemos encontrado algo que reduzca mortalidad en esos pacientes. Así que muchas gracias y espero no haberlos aburrido.